recetas que podéis utilizar para mejorar vuestra condición vocal son las siguientes ya sabéis que este curso es muy general no vamos a llegar a profundizar aquí os damos algunos puntos concretos que os puedan ayudar a mejorar vuestra condición vocal entonces os podemos recomendar que leáis, que leáis en alto, que leáis textos literarios en voz alta, forzando la pronunciación, forzando la vocalización y vocalización de las vocales. De acuerdo con esto, daremos flexibilidad al órgano fonador, a toda la mandíbula, las cuerdas vocales, la lengua, para que sea totalmente flexible y permita dar de más eh, amplitud a los sonidos que emitimos. Os recomendamos que en vuestra vida diaria practiquéis el énfasis. Enfatizar, cuando queráis transmitir algo a una persona en una conversación de café, de día a día, intentar enfatizar bien con volumen, bien con velocidad, ralentizándola, subiéndola, aspectos concretos. Si ensayáis en esas conversaciones entre amigos, vais a tener interiorizados estos recursos de forma más clara cuando tengáis que hacer una presentación. Evidentemente, os tenemos que recomendar que no forcéis la voz, que no gritéis, que si podéis, antes del día de una presentación importante, evitéis hablar para guardar toda la capacidad para el mensaje que tenéis que transmitir y tenéis que cuidaros, las cuerdas vocales son unos órganos que tienen que estar hidratados, hidratados con agua, es recomendable no fumar, no beber alcohol y tener unas pautas de hidratación tanto ingiriendo agua como estando en unos medios con una humedad relativa del 80% de forma que no se vean dañadas, porque entren en, en un punto de falta de humedad y resecamiento. Finalmente, lo que os contábamos antes, empezar a acostumbraros a hacer pausas. Pausas que son muy significativas y pueden ayudar fuertemente al mensaje que queréis transmitir. Finalmente, para cerrar esta parte de este vídeo os vamos a dar una pauta de lo que podría ser un calentamiento vocal a realizar el día de una presentación importante durante 10 minutos antes. Es bastante sencilla, es cuestión de ir concatenando etapas de un minuto cada uno. En una primera fase lo que podéis hacer es forzar vuestras expresiones faciales masajeando la cara para evitar esos movimientos estáticos cuando estamos atenazados por los nervios, desencajar y mover la mandíbula abriendo y cerrando la boca fuertemente, forzando toda la expresión para que esta zona facial se libere de tensión y que luego sea mucho más fácil vocalizar lo que tengáis que decir. Os recomendamos y si ejercicios os proponemos en este mismo módulo para ello tener una colocación corporal correcta con una respiración adecuada. Siempre es mucho más potente el hablar desde una posición erguida que desde una posición encorvada o inclinada o una mala postura la capacidad de hablar y emitir el aire que pasa a, partir de, a través de las cuerdas vocales desde una posición erguida, tiene muchísima más proyección que cuando uno adopta posturas más incorrectas. Otros dos minutos les podéis dedicar a emitir sonidos silábicos, como el o el mm, para intentar dar movilidad a todas las cuerdas, alternándolo con pautas de respiración. Muy importante... Y un juego que también puede ayudar a desestresar es decir algún que otro trabalenguas en voz alta. Así articularéis toda la parte de la lengua, ¿de acuerdo?, para tenerla más móvil antes de empezar a decir vuestro mensaje. Y finalmente, y también en aras de tranquilizaros para el momento de subir al estrado, repetir en voz alta y tranquila las primeras frases del discurso. Esa primera interacción con la audiencia. Os recomendamos a seguir algunas de estas pautas para tener un control de nuestro instrumento vocal y hacerlo más nuestro y no tan ajeno.